Que quede grabado. Vaya mierda GoPro. Es que es una mierda. A ver, va, pero no va. Bueno, Camil, perdón, eh, Tony, Camil, aquí con los compañeros que los lo dije, ayer en un vídeo los dije, digo, me han retado a subir a San Geronimo. Es pero, es broma. broma. veníamos aquí estamos hoy, y ahí tenemos una chiquitaja. Esto no tiene zoom, pero mira, mira, ahora se ha movido, ¿veis los cuernos? Nos está vigilando. Como se nos ocurra subir, nos topa. O sea, que nosotros veremos. Hay que Bueno, pues eso. Hoy salida, eh, ruta Colbato. Ruta Colbato. Eh, no, pero el camino es eh, Camino de la Santa Cova, que es lo que estamos haciendo ahora, me parece. ¿Sí? 5, ¿no? sí. Pasamos por las cuevas del Salnitre, las dejamos como, bueno, justo como delante, tiramos a la derecha y ahora vamos hacia el monasterio. Y luego, ¿qué, vamos? ¿Por las escaleras o por...? Bueno, subimos un poco por las escaleras y bajamos a Santa Sicilia. Vamos por las escaleras, ¿no? No vamos por el rodeo aquel que hay. Bueno, vamos a por el rodeo. Ah, no sé. Bueno, vale. Por ahí haremos no, sí. ¿Has ido? ¡Nina! No, no visto... ¿qué, aeros... ¿Qué haces ahí? Está camuflada. ¿Cómo camufla? No, no, no, no, no, no. ¡Qué bonita, eh! Mira. Tranquila. Bueno, pasamos despacito. Bueno, tampoco ella tampoco tiene mucho problema de que se asuste, pero. No, no parece que tenga mucho miedo. Tampoco, exacto. <risa> tampoco sale como corriendo. Campo a través. Hola, guapa. Mira, mira, oye, que. Mira. <risa> es macho, ¿eh? ¿Lo ves? Es macho y está como diciendo: No vengas a tontear. ¿Habéis visto el gesto que ha hecho con la. <risa> ¿Has visto el gesto que ha hecho? Ha hecho gesto así de agachar, ¿eh? Los cuernos, ¿eh? Sí sí, cuidado eh. Este se te tira para, para aquí y, y no ya puedes correr. <risa> ya puedes correr, ¿eh? eh. Pues ha hecho un gestito como avisando, eh. Debe ser el macho que controla un poco y ha he hecho un gesto como de agachar cuernecillos, así un poco como como diciendo mando yo, eh. Dos tíos machos, sin palos, sin bastones a ah, cómo se da pelo sin miedo <risa> bueno estamos llegando la, primera que dice, no la subida esta es la subida bueno, cuando hacemos para el Montserrat hacia arriba si es hacia abajo pues la bajamos esta es la primera bajada pues se subía por aquí antes esta es la primera parte para el Montserrat que bajamos y digo, se baja bastante embalado todo esto para abajo luego empieza un camino de piedra un poco así divertidillo, tampoco es súper tampoco es súper malo que nos lleva un estrol. y ahí ya sigue la carrera hacia Paret como veis, se nota la subida bueno, ¿cuánto llevamos? Me ha perdido un poco de GPS. Eh. A ver si ahora me dice cuánto llevamos. Mira, llevamos 475 positivos, 6 kilómetros. Bueno, me suelen marcar alguno menos, pero 435-6 kilómetros. Ahora nos toca el plato fuerte, este era el desayuno. Y ahora todo el plazo fuerte. subí a San Geroni. A San Geroni. Que no se oía. Que está ahí donde Cristo perdió la alpargata. Pues por ahí arriba, súper arriba. Huele como a fuego a pólvora o algo así. Bueno, hemos llenado aquí, ¿Hamos? hemos cargado bien los soflas. Todo bien. Ah. Eh, el nervio de la libertad, bueno, eso. se llama así la fuente. Estamos en el pasoleta de, de, de Monasterio y nos vamos para arriba a San Gerón, y son muy cargados de agua porque hay calor son todo escaleras y se hace un lepe. A mí como veo que vais muy sobrados Dice, os voy a echar por aquí que, que... hay cinco kilómetros más Venga, yo la ruta que he hecho es la que va para allá Esta es otra Ya, estos bidones, estos son con solera. ¿eh? Yo tengo dos de estos. Estos son los de trail, aquellos o quechua originales, ¿eh? aquellos de 600 <risa> o algo así. Hace años te... 650, sí, sí. Son los primeros que yo tengo por ahí. Sí, sí. ¿De hecho, no se la eh, Eran de mochila de trail, de aquella antigua. La mochila de trail venía oh, con no. estos bidones. Bueno, pues estamos en Santa Cecilia. Que bueno, se veía como, sí, como, no sé, un monasterio o algo así, ¿no? Se veía así un poco a lo lejos y ahora, pues bueno. Pero bueno, hemos venido por una ruta bastante, bastante chula, la verdad, no hay demasiado de nivel, técnica, ¿eh? con algo de sombra, que se agradece. Está bien. ¿Ahora nos queda mucho o qué? Un kilómetro. ¿Un kilómetro para qué? Para la cima. Ah, para la cima, para donde tenemos que llegar. ¿Cómo ¿no? <risa> un kilómetro? ¿A qué, qué subir por escalera o qué? qué clima. Me mete unos miedos, vale. me mete unos miedos. Pero, pero yo lo que quiero saber es que cuando vienes así, cuando tú has hecho la ruta, sabes lo que te queda. Sabes lo que apretas, pero vienes así, vienes ventío. No sabes si apretar, no apretar, no, si ir a ahora gatas. Ahora es el momento de apretar, ¿eh? ¿eh? Ahora es el momento de apretar. Ahí los ciclistas, cuando ya se punto es cuando... La meta volante. A apretan para ganar la tapa. Pues yo no voy a ganar a ninguna. No voy a ganar a ninguna, ya lo digo. Además, eh, ojo, yo tengo que esta tarde hacer bici. Aunque sea poca, tengo que hacer bici. Es, me he obligado, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea que no puedo, no puedo darlo todo. Puedo darlo todo. Si no iría yo, bueno, los perdería de vista a ellos, pero. Sí. Voy todo el rato detrás, ¿eh? porque sabéis, voy todo el rato detrás a rebufo, pero bueno, sí. más chulo y más duro. Subida potente. Subida potente de piedras y de. Bueno, como escalones, raíces, un poco de todo. ¿Y ahora a dónde se supone que subimos? A San Geroni. Esto es la subida por la retaguardia a San Geroni. Está chulo, y hay que subir por ahí, Camil sí, por aquí. Joder Pero... Pero, ¿qué hay que escalar hasta ahí arriba? No, aquí no me salga. Ah, a la izquierda hay un camino Hostia, y hace así, vale, ya veo Hace como a la izquierda y luego por ahí Ahí como un, como un giro Madre mía Que hay que andar con ojo, ¿eh? no sé que lleves una super bamba que no es el caso bueno, guardamos la cámara guapísimo, eh guardamos la cámara y nos ponemos por la lava pregunto, ¿cuánto falta? falta poco buena respuesta estamos llegando, creo que ya pronto llegamos a San Jerón y arriba pero estamos aquí como en un barrancazo barrancazo que no sabe si ni por dónde tirar Uf, tiraré por aquí uff que tuve con la piedra Vamos tirando como se puede, pero es que no tengo más. Entrevals, sí, sí. entrevals, sí, ¿eh? De noche. Entrevals sí, bien está bien muy chula. Hasta no que no sepa cómo van. No, no, no. Pues ya, ya no gusta. No También es técnica y ahí es donde puedes. Una vez que haces entrevals, ya te vacunas contra el este nivel. Y, ya no hay miedo. Y depende de cómo trabaja, haré esta o me iré a una X-Trail. hace ese mismo. Voy rápido a las colegas, no puedo, puedo correr casi nada. Cada vez que piso es un poquito sufrimiento. Final a sprint. El fin? el sprint. Sprint, que te los boss. Bueno. Me han esperado un montón de veces, pero sí que no podía hacer más. Bueno, ahora ya hace el recuento de daños. El, el Camil, o... Sí, el Camil, el... ¿Tú lo llevas también el dato o qué? No, 20. ¿Me has salido? No, a mí Bueno, no, calando, no. Espera, que esto hace el tonto. Pues, bueno, yo me tengo que ir, Ángel. Vale, vale, vale. Pues venga, vale. venga. Corto. Pero, Corto, claro, pero porque está con autopause, claro... Bueno, Camil se ha ido, que tenía mucha prisa, tenía que trabajar. Nos hemos quedado nosotros dos, hemos hecho un poco de recuento así de, de, de unión de GPS y tal. Más o menos unos 22 kilómetros y yo creo que en 1270. Porque entre Camil me hace autopause, pero el descenso va ha marcado 1270. El Camil creo que también le ha marcado algo por ahí, ¿no? Sí. Algo así. Lo y él le ha marcado 1700 en Strava, ¿no? Sí, pero. Pero bueno, ahí estará mal porque es Strava sí. de. de... ¿Con el móvil? De móvil que no es igual. 1270 más o menos positivos, unas 4 horas, 22 kilómetros, más o menos, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Vamos a ver no sé, un poquito de agua. Tenemos tres Coca-Cola, el camino se la ha perdido. ¿Tres coca, tres coca cola heladas. Bueno, yo no quiero... Sí, sí, vas a querer <risa> no. Coca-Cola, encanto. Dice que ha dejado la Coca-Cola. Bueno, pues tengo agua congelada, ¿quieres? Pues ya tengo yo agua. ¿Congelada? Congelada no, pero... pero da igual. Tres Coca-Colas, porque era una para el camino, pero se ha ido, se la ha perdido. Mira, esquita coge, coge. Ya, ya, pero es que, pero que no quiero. Agua. Mira, todavía queda no, un poco debe, de hielo. De Agua. Que no, es mía. Hostia, tío, pues sí. Bueno, vale, venga, pues, cerramos vídeo. Yo sí que me voy a meter la Coca-Cola heladita, sí que... Sí, sí, sí, fuera tonterías. despedimos pedimos vídeo, adiós.